Parlan con los que no compro parlantes voy siempre con todos mis locos Parlantes dame un mic que yo los rompo Salgan del medio si yo no los choco Parlantes resultaron estos monos Me estanque demasiado buscando el monto Me banqué demasiado de estos loros Me que coronos y voy a fondo Saltan como popcorn son muy tontos To mi combo como Hong Kong chinos Cantando los coros quedan rotos Vino, mucho estilo, pero como el contenido Bang, bang, tiros, bang, bang, tiros Resuena por el barrio cuando está dormido Pa' los chetos soy muy duro, pa' los duros soy muy cheto A veces te con rachetas, a veces te con lachetas chetas Algunas escuchan la show y otras escuchan ti es el Encajo en todos lados, soy distinto que el PC Guanaco como ustedes, ya escuché un montón Juega la de engastercito sin tener una clock No viven así, que dejen de mentir Lo tuyo no es arte porque no lo sentís Real shit, lo que escupo sobre el mic Facto envidia, soy feliz, rapiendo con Tommy G ADM family Sonar por el país uh -huh. Parlan con los que no compro Parlan, voy siempre con mis locos parlantes, te damos mi que yo los rompo Salgan del medio si yo no los choco parlante, resultaron estos monos Me estanqué, demasiado buscando el monto Me banqué, demasiado de estos loros Me paqué, coronos y voy a fondo El Saltan como pop son muy tontos. Tommy con como con Chinos Cantando los coros, quedan rotos. Voy con un flow como el don latino. Saltan como pop son muy tontos. Voy con un flow como el don Latino. Voy con un flow.